Muchas gracias a Yerjan, Carolina, Franci, a los demás miembros del equipo que nos permite estar, eh, llegar hasta ustedes. Yo mandé un video a la tabla, un videíto. Eh, sería bueno que me lo pusieran, porque sobre ese video yo voy a hacer mi comentario. Sí, ahí está, lo pueden buscar. Ok, muchachata. por favor. Eh, miren, a, a, esta, anoche se vivieron momentos de tensión en los alrededores de la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís producto de una situación que yo les voy a ilustrar ahora eh, una parte, ¿no? con sí, en la el video que vamos a colocar cuando los muchachos lo tengan a mano ustedes saben que la República Dominicana se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo con la idea, mucha gente ha intervenido de una u otra forma de mejorar el sistema carcelario dominicano la idea incluso eh, prohijo eh, el criterio de que debíamos de desterrar el viejo modelos el viejo modelo perdón, de prisión para eh, realizar, crear uno nuevo. Y así se hizo. En el gobierno de Hipólito Mejía se hizo la primera cárcel, el primer centro de corrección y rehabilitación en Puerto Plata. Posteriormente con la Procuraduría que encabezó en un primer momento Francisco Domínguez Brito. Se continuó con ese proceso. Pero quien más fortaleza le dio a, esa, a ese proyecto fue Radamés Jiménez, conjuntamente con eh, Roberto Santana Sánchez. Eh, tanto uno como otro, en, empoderado del, del tema carcelario, crearon unos, hay unos 14, 14 a 16 centros de corrupción y rehabilitación en la República Dominicana. Pero eso no constituye el sistema carcelario completo, sino que unidos a ello eh, funcionan concomitantemente el sistema eh, tradicional, como se le llama, al sistema carcelario antiguo. Un sistema en el cual la vigilancia y, y, y cuido se la da, eh, o la policía nacional en algunos casos, que ya son escasos, o el ejército nacional. ¿Qué pasa allí? Allí hay dos, eh, dos jefaturas. Hmm. Una que es la, que, la, la del custodia, que está afuera, eh, que tiene un coronel regularmente, que es el que se encarga de eso y que dirige un batallón de hombres uniformado. Y después de la detrás de la puerta, entonces hay otro, entonces hay otro jefe, que es el preboste. Vamos a vamos a escuchar este video, un video que dura un minuto y algo. Este que está hablando ahí es el recluso que supuestamente dio muerte al otro recluso y oigan lo que dice él. Tiene que sí. subir un poco porque el audio no es bueno. Es tomado de un celular. Adelante. ¿Cómo se llama? Okay, mira, entonces qué es lo que está pasando, Para que me explique qué es lo que. En realidad, para nosotros saber qué es lo que está pasando ahí. que me vayan a llevar de ahí mismo para que me monten de una vez que nadie me hable ni de bunker ni planta ni nada de eso y si me tiran de con una bomba o algo le voy a dar los reyes que tengo aquí de una vez porque ya yo le di a uno ok o sea usted está que me monten de una vez para que me vayan a llevar o sea, tú... sea que me vayan a llevar que me monten de una vez o sea tú estás, tú estás pidiendo que, que te, traigan, te vayan te saquen de traslado de aquí de la fortaleza que me saquen de traslado para donde me quieran mandar solamente a vaya, ti Tengo redes aquí y les guarda de una vez. Ya yo tengo uno muerto aquí. Tú estás armado. Ah, una pregunta. Tú estás una, malo, una pregunta ¿Cuántos, ¿Cuántos son ustedes? Cuánto, ¿Cuántos son ustedes de que tienen que irse de traslado? Los que están en la plancha y los que están en el bunge. Tienen que sacármelo también. ¿Cuántos son ¿Cuántos? Los lo que están en la plancha y los que están en el bunge. Menciona nombre. No, eh, nombre una, una pregunta. Una, una pregunta. Eh, Dar unos minutos para que lleguen las autoridades, que llegue la fiscalía, la titular, para nosotros entonces hablar con ellos, con las autoridades, solicitarle lo que tú me estás pidiendo, pero tú tienes que garantizarle que la vida de la persona que tú tienes ahí, tú se la vas a... Bueno, mire, ese fue el momento más de tensión. Ahora bien, lo que ese joven está diciendo es que lo quieren matar y como lo quieren matar, él que tiene, consiguió un revólver, eh, tiene un revólver, tiene un arma de fuego, eh, mató a alguien para provocar esto. Entonces, al final uno se pregunta, y ¿cómo puede ser que, te, que hayan armas de fuego ¿En, dentro, la en, la, en la cárcel donde están los reclusos? Eso no es nuevo, eso no es raro. Eso ha sido así toda la vida. O sea, ¿y quién es responsable de que esos reclusos estén armados? Sencillamente quien le da custodia, quien los La cuida. misma autoridad. O sea, el responsable de lo que pasa en las cárceles tradicionales es el ejército nacional o la policía nacional, dependiendo de quién le dé custodia. No hay manera de que un arma de fuego entre a la fortaleza Duarte si la custodia no lo sabe. No hay forma, porque hay un protocolo establecido y hay una serie de pasos que se dan. Señores, pero hasta, hasta el que habla, que fue procurador de corte, iba a la fortaleza y a mí me revisaban. A mí me revisaban de arriba abajo. Estoy hablando de la autoridad judicial en términos del Ministerio Público, de, de más jerarquía que hay en esta región desde Samanata, Salcedo. El Procurador General de la República viene y hay que revisarlo por un asunto de protocolo. ¿Y cómo usted me va a decir a mí que, que un arma de fuego entró y no se dio cuenta de la custodia? Mm. Lo que pasa es que todo es un negocio. Hay un negocio allá adentro que se refleja aquí afuera. Es decir, es decir, allí adentro todo se negocia. Mire, para que usted tenga un rinconcito donde tirar un colchón que le llevó porque regularmente siempre hay muchas carencias en el sistema tradicional, que le llevó a un familiar, usted tiene que pagar 40, 50, 60, 70, dependiendo del personaje. Mil pesos semanal o mensual, dependiendo del personaje. Eso no es... Eso no es de que, que usted pagó ahora y ya se olvidó, no, eso es si no usted va a tener un serio problema allá de decir que o sea, se vive el, del tema, no nada. le garantiza no, no, al no. recluso no, no, no, Dignamente dentro de su cumplimiento un, un cubículo donde pueda dormir si no lo paga. Mira, ¿por qué aparentemente surge este esta el violencia dificultad. tras violencia? ¿Por qué aparentemente surge esta dificultad? ¿Por qué él quiere que lo traslade, Eso es mentira. Eso es mentira. Eso no es verdad. Sabemos que eso es mentira. O sea, no hay, no hay manera de usted armar ese lío, matar a una gente. No. Ahí hay algo. Cambió todavía. algo. Es un, un asunto del gobierno. Ahí hay, ahí hay algo todavía. Y no del todavía. gobierno central, del gobierno de la cárcel. Exacto. Ahí hay algo mucho más serio. Yo tendría que ver los elementos para sí, poder sí. elucular. Ahí no ¿verdad? se mueve nada, que no sea por ese Pero gobierno. Pero no me puede decir a mí que, que porque él quiere traslado, mató a una gente. No, no, no. no. ¿Eh? ¿Coger sí. 30 años más? No. Imposible. O sea que, en definitiva, es un problema que se resuelve de manera sencilla. Coja y prepare los vigilantes de tratamiento penitenciario y saque la guardia y la policía de las cárceles y mejor eso ustedes saben por qué porque también hay otra cosa la autoridad, el ministerio público tiene demasiadas cosas encima y una de las cosas que tiene es precisamente la por, las, las cárceles tradicionales entonces las cárceles tradicionales si no se está encima de ellos haciendo requisas y esas cosas pues indudablemente que se acumulan las armas, armas blancas armas de fuego, entra droga ahí entra de todo prácticamente todo lo que usted consigue en la calle lo consigue allá adentro. Para que usted sepa, ahí hay gente que no quiere salir porque tiene un dinero prestado allá adentro, al módico 20 semanal, ¿sí? Que le dan la libertad y dicen, "No, no, no, yo no la quiero." A mí me pasó. Sí, sí, hay de todo, en la cárcel hay de todo, viejo. A mí me pasó con un señor que les, le otorgaron, la, le otorgamos la libertad Bajo fianza, y dijo: Ay, no, yo tengo más de 600 mil pesos regado ahí. Si, si, me no voy, voy, ¿sí? si me voy, si me voy, pobre salgo de ahí, me arruino si me voy. Y dijo que no, que él no quería li, li, libertad, yes. señores. Era una realidad terrible, es una realidad terrible que hay que verla más al paso, porque con 6 o 7 u 8 minutos que nos dan aquí, no hay forma de explicarla yes. adecuadamente. Muchas gracias. gracias.